¿Cuáles son las mejores leyes para gobernar? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? ¿La aristocracia? ¿El feudalismo? ¿La monarquía? ¿El comunismo? ¿El socialismo? ¿La tiranía? Si quieres responder estas preguntas, puedes acudir a este libro, Tratado Teológico Político, de Baruch Espinosa. Tratado Teológico Político es escrito en 1670 aproximadamente. El libro empieza... Hablando de nuestras primeras sociedades, de las sociedades religiosas y de las sociedades políticas que había antes. Hace una pequeña diferencia entre el conocimiento científico y el conocimiento religioso. Por ejemplo, el conocimiento de los científicos viene desde la naturaleza. Pero los profetas saben lo que Dios quiere que ellos sepan a través de la naturaleza. ¿Cómo saben los humanos que Dios existe? Por ejemplo, si una persona llega y te dice oye, yo soy Dios, ¿cómo puedo saber que es verdad? Dentro de la tradición, cuando alguien llega y dice soy Dios, prueba para saber si alguien de verdad personifica a Dios es que haga un milagro. Pero en el caso de Espinosa esto no es necesario. Nos va contando de que no es tan sencillo captar las señales de Dios. De hecho, a veces los profetas tienen dudas. Parece que Dios no tiene un no tiene una forma específica de mandar señales. Espinosa nos habla del caso de Isaías que vio serafines con seis alas y luego lo vio a Dios sobre un trono. Ezequiel vio animales de cuatro patas y también vio a Dios como una llama. Zacarías lo vio de formas muy obscuras y Daniel en realidad nunca entendió las señales que Dios le estaba mandando. Podemos poner también el ejemplo de Moisés cuando sube a la montaña y habla con Dios. Según Spinoza esto es inútil porque Dios está en todos lados. Entonces no tenía por qué subir Moisés a la montaña a hablar con Dios, no era necesario. Dios podía estar en el suelo a nivel del mar y era Dios de todas formas. Pero así fueron las señales para Moisés porque... Según Spinoza, Moisés todavía tenía algunas ideas egipcias. Durante la lectura de Spinoza, que es un tanto larga, va dejándole claro al lector que la naturaleza es el gran milagro de Dios. Y de ahí es de donde se debe de desprender la idea de la existencia de Dios. Las leyes naturales son la voluntad de Dios. El gobierno está conformado por seres humanos y los seres humanos son parte de la creación de Dios, son parte de la naturaleza de Dios. Dios pone a sus gobernantes y da un ejemplo de esto. En el libro Números, en el capítulo 6, Abraham le pagó diezmo a Melchiredok antes de fundar el reino de Israel, de tal forma que Dios había establecido a los reyes, los ritos y las leyes. La pregunta que sigue es, ¿cuáles son las leyes de Dios y cuáles son las leyes que los hombres se inventan? Bueno... Según Spinoza, la única ley de Dios es vivir dentro de la virtud. Y las demás leyes son inventadas por los seres humanos. Esta es una vieja discusión dentro de la filosofía, entre la ética y la moral. ¿Qué es mejor, vivir dentro de las leyes morales o vivir dentro de las leyes éticas? Podemos poner como ejemplo la circuncisión. Parece un invento humano más que algo de Dios. Pero tampoco es totalmente malo porque seres humanos formamos parte de la creación de dios y somos parte de la naturaleza así que por ser parte de la naturaleza tenemos cierto derecho a inventar nuestras propias leyes en este caso leyes como la de la circuncisión bueno de una vez les digo que en el pensamiento de Spinoza no hay tal cual una diferencia entre leyes y reglas hay que saber las verdaderas leyes con las que dios gobierna la naturaleza y los gobiernos humanos entonces por qué hay tantas dudas referente a lo que Dios quiere, a lo que la ética quiere, a lo que las reglas quieren, a lo que las leyes morales quieren, a lo que los seres humanos quieren. ¿Por qué hay esta controversia? ¿Por qué no solamente se puede seguir una línea recta para conocer las leyes de Dios y asimismo saber la mejor forma en que se debe de gobernar? ¿Por qué queda todo esto en controversia? Bueno. Según Spinoza, esto viene desde la naturaleza del ser humano. Es importante que los humanos tengan la sensación de que ellos son los que ordenan sus propias vidas. Tengan la sensación de que hay un libre albedrío. El humano necesita la sensación de que hay posibilidades de cambiar las cosas. Es una mentira que Dios le concede al ser humano, de tal modo que los gobiernos parten de la idea de que tú puedes seguir la ley o desobedecer la ley bueno, claro que si sigues la ley hay beneficios y si rompes la ley hay consecuencias bien, hasta aquí, hasta este momento del video quiero hacerles una pregunta, esta es una pregunta para ejercitar la parte filosófica con todo lo que hemos dicho, la pregunta que es una pregunta muy hebrea ¿Por qué Dios le dio a Adán la ley de no comer del árbol prohibido? Vamos a dar un tiempo para filosofar. Por favor, pone pausa al video y pon tu respuesta filosófica en los comentarios. Cuando tengas tu respuesta, dale reanudar al video. Bueno, según Spinoza... Cuando Dios le dice a Adán que no coma del árbol prohibido, le dio la opción de obedecer o de no obedecer. En teoría, no debería de ser posible desobedecer a Dios, pero Dios tiene leyes y decretos. Las leyes de Dios se pueden seguir o no seguir. Y los decretos de Dios son Dios mismo. La pregunta es, ¿por qué Adán no siguió las leyes de Dios. La respuesta sería por la ignorancia. Adán ignoraba lo que sucedería. Además de que hay personas a las que Dios le brinda sus verdades eternas y hay personas a las que Dios simplemente les dicta la ley. En el caso de las personas a las que Dios les da leyes, no es necesario que conozcan la voluntad de dios no es necesario que conozcan los decretos de dios Solo es importante que sigan la ley esto explica por qué de generación en generación y de ser humano a ser humano dios actúa de formas diferentes en la antigüedad les tocó seguir la imagen patriarcal de moisés y las reglas de moisés en la modernidad nos toca seguir la imagen piadosa de cristo y las leyes de cristo según espinoza los hombres que quieren seguir las leyes éticas deben de encontrar los decretos de Dios a través de la naturaleza. Y para ellos no es necesario acudir a las historias bíblicas o a los milagros de farándula, ni tienen que ir con los profetas ni tienen que seguir las leyes morales. Entonces hay una diferencia entre los hombres que conocen la voluntad de Dios y los hombres que son Simplemente para seguir la voluntad de Dios. Volviendo al tema, Baruch Espinosa, después de un largo, largo recorrido, aclara que el pueblo debe seguir la ley del gobernador y el gobernador debe de seguir la ley de Dios. A partir de aquí podemos responder las primeras preguntas del video. Baruch Espinosa dice que el mejor gobierno es el que logra que los ciudadanos sacrifiquen sus intereses para el bien público. Claro, esto es frágil y difícil y complicado. Se requiere probar que la religión solo adquiere fuerza de derecho por el decreto de los que tienen facultad de mandar, que Dios no puede fundar su reino entre los hombres sino por medio de los soberanos y además que el culto y el ejercicio de la piedad deben estar de acuerdo con la tranquilidad y la utilidad pública y por consiguiente determinadas por el soberano, que debe también ser el intérprete de las cosas sagradas. Bueno, finalmente, como todo gran racionalista y a su vez como uno de los precursores del siglo de las luces, hay que decir que para Baruch Espinosa la libertad de pensamiento es muy importante. El buen soberano es el que logra su autoridad permitiendo opiniones contrarias se debe necesariamente permitir la libertad del pensamiento y gobernar a los hombres de tal modo que siendo abiertamente opuestos en pensamientos vivan sin embargo en una concordia perfecta. Obviamente quedan muchas cosas que decir. El pensamiento de Spinoza es muy muy largo, muy muy complejo y resuelve grandes conflictos de la, de la ideología y del pensamiento. Spinoza los logra resolver a veces como si fueran problemas insignificantes, porque de verdad es un hombre extremadamente inteligente. Obviamente todavía queda pendiente el tema de Dios y la necesidad de la existencia de Dios, pero lo dejaremos para otro video. Este otro de los libros de Spinoza, que bueno, también está compilado aquí, es Ética. En el libro Ética, que es, vaya, que es complicado, es donde Spinoza fundamenta la demostración de Dios a través del método geométrico. Esto es real. A través del pensamiento racional y geométrico, Spinoza logra demostrar a Dios. Si ustedes quieren que yo hable sobre este libro, por favor, déjenlo en los comentarios. Queda la duda, o al menos para mí queda la pregunta, de qué tanto se parece el Dios de Spinoza al Dios de Dante Alighieri. Porque cuando Dante Alighieri se encuentra con Dios, Dios era un punto fijo. Y la experiencia de ver a Dios era una experiencia intelectiva y racional, no era una experiencia corpórea, era una experiencia intelectual. Si ustedes quieren que yo hable sobre la Divina Comedia, con todo gusto puedo hablarlo en este canal. Pero bueno, bueno, vamos a dejar hasta aquí este video para no entrar en más problemas. Vamos a dejar una idea simple. Si te gustó el video dale manita arriba y suscríbete al canal.